¿Te has enterado? Este año hay elecciones. ¿Vas a votar? Votar es una forma importante de participar en la sociedad. A votar tenemos la oportunidad de decidir qué tipo de sociedad queremos. Las personas con discapacidad intelectual también tenemos derecho a votar. Desde plena inclusión queremos, uno, animarte a votar, 2. informarte sobre cómo votar, 3. hacer las elecciones más accesibles, es decir, queremos que sean más fáciles de entender. Además, puedes participar. Cuéntanos si votar ha sido fácil o difícil. Mándanos tus quejas. Ayuda a votar a otras personas. Corre, corre, entra en la web de mivotocuenta.es